¿Qué es la regla hacer? Pues básicamente es... Me la inventé yo, la regla hacer, y un día dije, a ver, ¿qué influye para que una web posicione mejor o peor? Pues influye en una serie de factores. Pero esos factores se podrían resumir cientos, hay quien dice 200 ¿vale? ¿Se podrían resumir en pocas cosas? Pues sí. ¿Y en qué cosas? Pues concretamente en arquitectura de la web, contenidos de la web, enlaces que apuntan a mi web, y reacciones que esos enlaces y los contenidos producen entonces me inventé la regla fácil los contenidos y la arquitectura le llamo arquitectura en lugar de estructura porque cuando estamos hablando de una web hay dos formas de entender cómo esa web está cómo esos contenidos están organizados forma número uno la posición que ocupa en pantalla cada elemento. Por ejemplo, tenemos una cabecera, que es común, suele ser un pie de página, un margen. ¿Cómo está ubicado cada elemento? Yo a eso le llamo la estructura de página. Ahora bien, el árbol de páginas, es decir, tenemos una página de inicio, de la cual cuelgan servicios, quiénes somos, dónde estamos... Ese árbol, esa estructura arbórea, a eso, por no llamarle estructura, le llamo arquitectura. Y para juntar la estructura de la página con la arquitectura del sitio web y juntarlo todo en una sola letra, elegí la letra A. Una vez que tienes bien definida tanto la arquitectura como la estructura, probablemente la estructura o una parte de esa definición la habrá decidido por ti quien haya diseñado el tema o la plantilla que estés utilizando. Porque él ya ha decidido que vas a tener el menú a la izquierda o a la derecha. Pero la arquitectura la decides tú, tú decides si vas a tener páginas de segundo nivel, de tercer nivel, si van a estar enlazadas las de segundo con las de primero o las de segundo entre ellas, y para simplificar las llamas padre-hijo o abuelo-padre-hijo, y a las de segundo nivel, a lo mejor las llamas, eh, a las del mismo nivel, a lo mejor las llamas hermanos o a lo mejor las llamas tíos, ¿vale?, y de esa forma pintas en un papel tu esquema, y dices mi web va a ser esta. Y si tú lo tienes claro y eres capaz de pintarlo en un papel y ves claro que de un contenido a otro hay el mismo número de clics posibles, estarás facilitando que los usuarios puedan navegar entre los contenidos con facilidad. Entonces estarás haciendo tu web muy usable. ¿Vale? Y si además del de usuario... Usa tu web con facilidad. El robot de búsqueda indexa tu web con facilidad, salta de un enlace a otro, no le pones enlaces rotos. ¿Quiénes somos? Clic, error 404. Eso, eso es un error que hay que evitar. Entonces, a la, a, la, a la suma entre tu arquitectura y tus contenidos, esto, cuando lo haces bien, consigues que tu web sea, tenga una alta indexabilidad, es decir, que el buscador te pueda indexar muy rápido, muy fácil, y tenga una alta usabilidad. Y ambas cosas influyen en el SEO, porque si no es indexable, difícilmente, primero la, una página web, primero tiene que ser indexada y luego tiene que ser posicionada. Entonces, si no es indexada, difícilmente va a posicionar. La usabilidad es cada vez más importante porque Google se está esmerando mucho en medir la experiencia de usuario para cuanto mejor sea esta experiencia, más punto darle a la web que ofrece esa mejor experiencia. Entonces, a la suma de la A con la C, es lo que podemos llamar SEO On-Page. Y se llama On-Page, ¿por qué? Pues porque ocurre dentro de mi página, dentro de mis contenidos. Por otro lado, la E, con la R, la podemos llamar off-page, porque ocurre fuera de mis contenidos. La E son los enlaces. Básicamente, si, si yo tengo una página web muy buena, pero ¿quién dice que es muy buena? Lo digo yo, que la he creado y que la conozco y que la he parido. ¿vale? Pero tu opinión sobre tu hijo no es buena. Si tú me dices que tu hijo es guapo, eso no es suficiente para Google. Google tiene que se lo digan otros. Entonces, si muchas webs enlazan a la tuya, todas esas webs están emitiendo votos positivos hacia ti, que harán mejorar tu posicionamiento. Todos los enlaces no puntúan igual, porque los enlaces puntúan más cuanto más reacciones consiguen. Es decir, si a ti alguien te ha puesto un enlace en un lugar poco visible y nadie... Pulsa ese enlace, es un enlace que va a conseguir cero reacciones y cuyo valor para el posicionamiento va a ser igualmente cero. Entonces, cuanto más enlaces, más reacciones consigues y a veces esas reacciones, esas nuevas reacciones, esas nuevas visitas pueden producir que nuevas personas te visiten y te enlacen o te compartan en redes sociales. Entonces, de alguna forma está relacionado y si consigues arquitecturizar tus contenidos y posteriormente los creas de forma coherente, de calidad dicen por ahí eh, los contenidos tienen que ser de calidad mentira, los contenidos no tienen que ser de calidad si los contenidos tuvieran que ser de calidad iba a tener éxito Facebook los contenidos tienen que producir reacciones en las personas a veces un contenido de calidad puede producir buenas reacciones pero nos guste o no nos guste vivimos en un mundo donde muchas veces esos contenidos de calidad tienen que ser enmascarados con cosas, y lo sabes, que produzcan esas reacciones. Entonces, lo de contenidos de calidad es muy discutible. Sin embargo, que produzcan reacciones, siempre. Reacciones buenas o malas, mejor buenas. Pero incluso las malas no terminan de ser malas del todo. ¿vale? Entonces, conociendo esto, allí arriba hay otras dos palabras que no he mencionado, eh, forman parte de la jerga de las personas que se dedican al SEO la palabra building o baiting. Básicamente esas dos palabras significan cómo vas a conseguir tú esos enlaces que provocan esas reacciones. Pidiéndolos. Oye, pongo un enlace. Esa sería sí es una forma de conseguirlo. Venga, va, sí, te lo pongo. ¿Qué me das a cambio? Te invito a un café. Perfecto. No se entera nadie. Es que estáis comprando enlaces. Estás pagando en especie, las invitado a un café. Bueno, pero lo sabes tú, Google no lo sabe que también se dice por ahí que los enlaces eh, pagados están penalizados. Eso sería link Building, construir enlaces eh, construyendo a, tra a través de reacciones, a través de pedirlos, a través de tus amigos, a través de pagar por ellos, a través de hacer favores o a través de yo te enlazo aquí, tú me enlazas allí o te mando una caja de vinos a tu casa y tú escribes un post sobre lo bueno que está este vino. Miles de formas. Y todo eso es Building. Building, construir. Pero luego hay otra forma de conseguir enlaces que es baiting. La palabra baiting significa cebo. Entonces, cada vez que tú consigas un enlace y tú no hayas hecho nada para conseguirlo, tú lo único que has hecho es crear los contenidos, arquitecturizarlos bien, hacer un diseño bonito y ya está. Pero tú no a ese tío tú ni, no le has ido a pedir un enlace. Lo ha puesto él porque él ha querido. Entonces él ha picado el anzuelo. Entonces, cada vez que tú pongas un enlace a un contenido que te gusta, o cada vez que tú compartas un contenido que te gusta, en ese momento párate a pensar y di, ¿por qué estoy compartiendo yo esto? ¿Qué me ha llevado a mí a compartirlo? ¿Me ha parecido curioso? ¿Me ha parecido útil? ¿Me ha parecido original? ¿Me ha parecido de calidad? No suele, pero bueno, puede ser también. Entonces, si tú eres capaz de reproducir esos sentimientos en tus propios contenidos para conseguir que otros enlacen sin tenerse lo que pedir pues estarás consiguiendo link baiting si consigues contenidos de forma periódica vale mucho más un post diario durante 100 días que 100 posts en un día y luego 99 sin hacer nada porque Google dice esto de dónde ha venido ¿vale? en la medida lo posible de calidad sin repetir, originales exclusivos palabras que no se suelen decir muchas veces se dice de calidad pero no se dice exclusivo si tú te enteras de algo, una noticia, y, y, y poca gente lo sabe en tu sector, y tú esa noticia la publicas en tu blog, incluso en otros blogs, se lo regalan los contenidos, y eres el primero en hablar de eso, y, y tres días más tarde está todo el mundo hablando de eso, pues oye, el primero que pego ahí, ese va a posicionar primero con esa palabra clave prácticamente seguro. ¿vale? Entonces, la calidad, pues está bien, pero la originalidad, la exclusividad... Y la chorrada, muchas veces, ojo a mirar Facebook, fotos de gatitos, etcétera vale Entonces, entre bromas, os estoy contando la base del SEO, en cinco minutos más o menos. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de vamos a crear contenidos, vamos a arquitecturizar esos contenidos, o vamos a facilitar que me pongan un enlace, y de alguna forma no vamos a hablar de otra cosa. A lo mejor se escapa algo que no es ni A, ni C, ni E, ni R. Pero será difícil. Todo lo que vamos a hablar va a ser esas cuatro letras. ¿Vale? Está aquí explicado, pero ya os lo he explicado yo. Si alguien se acuerda de esto y le surge alguna duda pasa mañana, pues lo puede venir a ver aquí, ¿vale? En el blog. No os he dicho que... ¿Cómo es Sí, no lo he dicho. Daba por hecho que todo el mundo lo conocía. Mal, ¿no? Eso no está bien. Hay gente que todavía no conoce mi blog. Eso hay que remediarlo. ¿Quieres un enlace? Mira, Andy21.com es, mi, es mi web principal y desde aquí hay un enlace a blog. Puedes entrar por aquí o puedes entrar en blog.andy21.com O también puedes entrar por Google. Por ejemplo, yo acabo de decir que regla hacer... ¿Quién está hablando de la regla hacer en el mundo? Pues parece que no mucha gente, porque la primera posición... Eso también ocurre, lo pongo como ejemplo, cuando te inventas algo. Hay muchas reglas de posicionamiento, muchos posts hablando sobre conceptos básicos, pero como yo me inventé esa regla y la publiqué con ese nombre, pues obviamente eh, va a tener pocas visitas porque solo alguien que haya oído hablar de ella la va a poder encontrar. Bueno, y dicho esto, tenemos lo, la regla a hacer. Este curso es de Comercio Electrónico. En la tercera posición tengo la regla y lo, voy a hacer. y lo voy a hacer muy observador bueno, hacer sería con H ahí